Bien, En el tema 3 vimos el control difuso y en las prácticas sobre todo habéis y estáis sufriendo el hecho de diseñarlo a mano. La base de reglas, las funciones de pertenencia y ahora va un poquito mejor, un poquito peor y aquí hay un proceso iterativo ¿no? que una máquina lo hace mucho más rápido que vosotros. Claro, hubiera resuelto la práctica hace dos semanas ya la, el ordenador el, y eso es justo lo que vamos a ver en este tema 4. Hacer, Aprovechar algoritmos de inteligencia artificial para que eh, los controladores difusos se aprendan de forma automática, un aprendizaje automático. Eh, vamos a verlo con estos objetivos de comprender muy bien el proceso, la idea de cómo hacer que un algoritmo aprenda para aprender ese tipo de modelos. Vamos a ver algunas distintas tipos de posibilidades, conoceremos también algunos paradigmas como los que he ido mencionando de redes neuronales o, o algoritmos genéticos y veremos cómo se aplica a control difuso. Vamos a comenzar viendo una introducción al aprendizaje automático en general y luego ya vamos a tener como subtemas, pues, sobre todo el 3 y el 4 tienen tamaño, eh, porque vamos a ver Primero, desde un punto de vista general, para que tengáis culturilla general de, de qué va un algoritmo genético, una red neuronal, y luego ya cómo se traduce o cómo se utiliza eso para el control difuso. ¿Vale? venga, Entonces, vamos a comenzar con esa introducción al aprendizaje automático, donde vamos a formalizar algunos conceptos eh, fundamentales muy sencillos, muy simplificados, porque no es objeto de la asignatura a ver esto en profundidad, ¿no? porque esto tiene mucha tarea, Claro, todo lo relaciona con machine learning, aprendizaje automático. No lo vamos a ver muy sencillo, solo lo que nos interesa enfocado al control difuso. Para esto necesitamos, después de ver esa introducción, referencias de rendimiento, porque claro, si queremos que, que un algoritmo aprenda un controlador, necesitamos indicarle lo que funciona bien y lo que no funciona bien. ...para que se vaya orientando... ...esas son las referencias de movimiento... ...y luego veremos tipos de posibilidades de diseño que hay... ...en línea, fuera de línea... ...y finalmente las técnicas que vamos a tratar el resto de las secciones... ...entonces comenzamos por... ...viendo esa idea general... ...donde bueno, primero por qué plantearnos hacer un diseño automático... ...de este tipo de controlador. ...hay muchas razones... ...una de ellas, la más interesante es que un proceso automático consigue alcanzar una precisión y una calidad del controlador difícil para un humano. Si el problema es sencillo, pues a lo mejor hacemos un controlador satisfactorio. Y un problema cada vez más complejo, cada vez con más razón, el proceso automático termina mejorando al humano. Porque aquí hay muchos parámetros, el controlador difuso ha visto todos los parámetros que hay, susceptibles de ser ajustados, mejorados, y claro, un algoritmo que sea capaz de de trabajar con todo esto va a funcionar mejor, ¿no? Hay otras razones también, por, bueno, por de, de ventajas de automatización por ejemplo, si conozco poco sobre el problema pero tengo alguna, como vamos a ver ahí, alguna información que me da el experto pero no directamente el controlador pues un algoritmo automático puede sustentar a un experto en el problema y en el y un control ¿no? Que es difícil encontrar esa combinación en algunos casos, ¿no? O bien es difícil el experto, a veces tiene dificultad para traducir a reglas difusas cómo funciona el control, ¿no? Pero sí puede controlar, sí puede hacer una buena resolución de control. Entonces, ahí de nuevo, pues este tipo de técnica ayuda mucho. Siempre se dispone de alguna información, no es completamente autónomo, ¿no? Entonces, de alguna forma, vamos, el humano todavía sigue interviniendo aquí, ¿no? No hemos llegado todavía a la singularidad tecnológica esa que sucederá, si sucede dentro de varias décadas, en la cual ya las máquinas ya reemplazan a humano, ya no lo necesitan. De momento, todavía somos nosotros los que programamos al algoritmo, no se programa él solo, y, y luego también le damos información de apoyo para que haga ese aprendizaje. Entonces, el experto en el problema... Que queremos controlar, de algún modo sigue interviniendo, ¿no? Y también los que diseñan esos, esos algoritmos, como decimos, ¿no? Por ejemplo, pueden proponer un controlador inicial a partir del cual se optimiza, ¿no? En un proyecto que trabajé hace algunos años, un proyecto europeo de HVAC, de aparatos de ventilación industrial, donde había que mejorar la eficiencia, el rendimiento, el consumo energético reducirlo en un 15%, pues los expertos, eh, ...en energía, en edificio y tal... ...diseñaban ya, eran capaces de diseñar un controlador difuso... ...básico... ...bueno era complejo, porque tenía seis modelos jerárquicos... ...y cientos de reglas... ...pero cada uno de ellos... ...llegaban a definirlo, ¿no? ...a diseñarlo bien... ...pero claro, no podían entrar, por ejemplo, a ajustar la función de pertenencia... ...entonces nosotros... ...aquí en Granada, añadíamos... ...con algoritmos genéticos, de los que vamos a hablar... ...y multiobjetivos... ...porque había varios criterios de optimización... ...tenía que mejorar el, la calidad de o sea, la, la confortabilidad del usuario y al mismo tiempo la energía y la estabilidad. ¿no? Entonces son contradictorios, no reducir el consumo energético al final no es tan satisfactoria el tratamiento de la temperatura y de la calidad del aire. ¿no? entonces Con estos algoritmos que son capaces de ver distintos objetivos, veremos ya la sección que corresponda, pues conseguíamos ajustar las funciones de pertenencia de todos esos controladores y conseguimos mejorar en eh, más de un 10% el controlador inicial propuesto por el experto al final conseguimos mejorar un 20% por encima del 15 que era como objetivo del proyecto europeo de mejora de energía respecto a controladores eh, básicos ¿no? entonces es un caso donde se propone un control inicial un controlador difuso inicial pero aún así los algoritmos automáticos pueden mejorarlo ese mejorar ese proceso no en otras ocasiones lo que te da el experto es un valor, un criterio de valorar la calidad del controlador. Por ejemplo, en vuestra práctica, ponéis el robo a funcionar y tomáis medidas de la distancia lateral, la velocidad. Y eso, esa medición puede servir de entrada al algoritmo. Para decir, este controlador tiene una calidad de tanto, la, la cuantificamos, no, eh, según cómo ha ido su proceso de control. no, Y así de nuevo mejoramos eh, le damos pistas no le damos conocimiento criterios heurística a los algoritmos para que hagan mejor el proceso ¿no? finalmente también es muy habitual aportarle datos por ejemplo si yo quiero un controlador para aparcar un coche eh, en línea pues el experto que entrena el aparcamiento de coche a lo mejor no te sabe decir según la distancia concreta que estoy, el ángulo que tengo atrás y adelante, cuánto giro el volante y acelero, ¿no? Y qué velocidad llevo. Eso es muy difícil de explicar. Por pues vosotros conducir la no mayoría de vosotros, todos, pensad en ello. Aparcáis bien o mal, no sé, regular, pero aparcáis. Y eh, trasladar eso a reglas es muy complejo, ¿no? De hecho, yo no sé ni a qué distancia estoy atrás, a ojo, a ¿eh? espejo, un poquillo arriba, un poquillo abajo, ¿no? Pero ahí sí podemos capturar datos muchos datos, podemos medir, podemos poner ya un profesional del aparcamiento en línea y que se ponga a aparcar 100 veces el mismo coche en distintas situaciones y cada vez que aparca vamos tomando datos de qué ha hecho con la velocidad, cómo ha girado el volante, en función de las distancias que medía alrededor ese coche. Con eso capturamos un montón de datos y le pasamos a un algoritmo de aprendizaje automático para que a partir de esos datos construya un modelo. Esa otra forma también de, de el humano, en este caso el experto ahí, aporta aporta conocimiento, no expresado con reglas, sino con datos. ¿vale? Entonces, por todo eso, eh, con toda esa información, conseguimos que el experto eh, participe, y una vez que llega hasta donde puede, dejamos ya en manos del algoritmo de esos procesos de aprendizaje automático para que diseñe por sí mismo el controlador difuso. Aquí tenemos el esquema general de diseño automático. Como su nombre indica, es muy general. Entonces, luego iremos viendo cómo se adaptan a cada tipo de algoritmo. Pero aquí vamos a ver una idea global sobre cómo hacer ese proceso de aprendizaje. Entonces vemos cómo... Eh, tenemos la estructura del controlador difuso. Ya sabéis el mecanismo de diferencia que, en función de una entrada que viene ya eh, filtrada por el interfaz de falsificación, decide una salida y luego se convertirá a número CRIS con el interfaz de falsificación. Y para tomar esa decisión, el mecanismo de diferencia se basa en la base de conocimiento que está compuesta en la base de datos, la forma de la función de pertenencia, variando, etc. y la base de reglas. Ese es nuestro controlador difuso. El ajuste de esos parámetros en ese proceso de aprendizaje se hace fundamentalmente en esa base de conocimiento, la base de reglas y la función de pertenencia. Aunque también hay mecanismos de aprendizaje que diseñan los operadores de la inferencia, qué desfalsificador utilizar o qué operador de implicación o conjunción. Eh, aunque no es, nada, no es habitual, sobre todo actualmente. Hubo una época en la que se hacía... Alguna investigación en eso, pero ya no suele desarrollarse mucho. Entonces, principalmente, los algoritmos de aprendizaje diseñan esa base de conocimiento. Para hacer este ciclo de aprendizaje o de control, bueno, en primer lugar, se aplica el controlador que en un momento dado se haya diseñado sobre una referencia que nos va a dar el rendimiento, el, Vamos a tener una idea de la calidad del controlador que se está diseñando. Y gracias a esa referencia, luego podremos orientar el aprendizaje automático. Esa referencia va a ser ese proceso que está bajo control. Y ahora veremos en detalle qué posibilidades tenemos. Esa referencia podrá ser, o el sistema real, un modelo del sistema real, por ejemplo una simulación, como lo que hacéis en la práctica 2 cuando vais probando con el... El robot ¿no? en el simulador VR o pueden ser datos, conjunto de datos. Como digo, veremos más adelante. Ahora, en el siguiente apartado, más detalles sobre esto. Entonces, con esa referencia, vemos una idea de cómo se está comportando el controlador. En función de eso, se analiza el rendimiento y vemos el efecto que han tenido los nuevos parámetros o a sea, la nueva configuración del controlador sobre esa referencia. A partir de ahí el algoritmo decide qué nuevos parámetros utilizar o modificar de los que ya se están utilizando. Con parámetros nos referimos a todo lo que es susceptible de ser diseñable, el controlador difuso o donde el algoritmo se haya centrado, ¿no? Porque no todo tiene por qué resolverlo el algoritmo, ¿no? Ahí puede haber alguna parte fija y otra que sea la que el algoritmo aprende. ¿Vale? Este sería nuestro esquema de aprendizaje. Entonces, finalmente genera... Se, eh, en función de esa decisión, se ajustan los parámetros, se diseña un nuevo controlador, que se vuelve a probar la referencia, y así continuamente. Siempre que sea un proceso iterativo. Como he dicho antes, algunas veces también se diseña la inferencia, pero no es habitual. Bien, vamos a hablar entonces, para empezar, alguna idea sobre la referencia de rendimiento. O sea, ese criterio de calidad con los cuales luego el algoritmo puede tomar decisiones sobre qué componentes o cómo diseñar el controlador. ¿no? Tenemos básicamente tres posibilidades, como habíamos apuntado. La primera sería aplicarlo eh, directamente sobre la planta, sobre el sistema que queremos controlar. Si eso es viable, claro que no siempre lo va a ser. ¿no? La segunda posibilidad sería una, un modelo, una simplificación es decir, una simulación, ¿no? Y la tercera, como hemos comentado, podría ser a partir de datos. Decíamos, por ejemplo, cuando vamos a aparcar un coche, tomamos muchos datos de un conductor que aparca una y otra vez el coche y toma datos sobre la distancia que hay a los distintos obstáculos alrededor de ellos, eh, sobre la acción que realiza con el volante, la aceleración en cada caso, y todo eso son un montón de datos que luego podemos utilizar. Imaginad el problema de control del robot que habéis hecho en las prácticas, si dirigís vosotros el robot con un joystick o con algún, de algún modo, lo una y otra vez hacéis distintas tareas, vais captando datos de cuáles son las acciones ideales, se lo pasáis a un algoritmo y diseña automáticamente y hace la práctica por vosotros. <risa> <risa> hubiera sido ideal, ¿no? Eso. <risa> en la próxima sesión de práctica seguramente veremos alguna idea de aprendizaje automático y de cómo se hubiera resuelto ese problema que habéis hecho vosotros con eh, algoritmos. En ese caso, algoritmos, bueno, no los vemos aquí, pero son, son algoritmos metaurísticas, o sea, Algoritmos basados en colonias de hormigas, los que vamos a utilizar. Pero ya hablaré de ello. Bueno, y al final es tener datos para luego hacer ese aprendizaje automático. ¿vale? Vamos a empezar entonces por la primera referencia, que sería basada en la planta. La planta es directamente el problema que se quiere resolver de control. Eh, en algunos casos es viable hacer eso cuando el, la planta, bueno pues es una, un experimento que se puede hacer rápidamente, no hay riesgo de, de daño y económicamente es viable. Pero eso en general en control no es habitual. En caso extremo es si queremos un controlador de, de vuelo de un avión, no podemos estar probando controladores con. Eh, que todavía no funciona perfecto con esa, en esa situación, ¿no? No hace que llegarse tan lejos, pero con un robot, por ejemplo, de tamaño medio, no podemos estar permitiendo que se esté chocando con las paredes o fallando, continuamente porque porque se va a dañar, claro. Entonces, la mayoría de los casos no es viable. Eh, por eso es daño irreparable o también porque económicamente es costoso. Eh, sin embargo, todavía hay algunos problemas, por ejemplo, hay unos para robots pequeños, por ejemplo, unos que hemos trabajado aquí alguna vez otro año en esta asignatura, se llaman los que esperan, eh, que son de este tamaño, más o menos, como un cenicero, así, redondo, pues ese tipo de, de robots están pensados para hacer aprendizaje directamente sobre él y diseñar los controladores, porque son muy rápidos, se pueden montar experimentos que duren horas, y si se chocan, no se dañan. Entonces, ahí se hace ese tipo de aprendizaje. De hecho, hace unos años dirigí un proyecto, de trabajo, un fin de grado en informática, sobre dos robots de estos pequeños, que partiendo de cero, con unos algoritmos que se llaman cooperativos, de co evolutivo, eh, que a su vez diseñaban redes neuronales, bueno, un poco complicadas, eh, lo que hacían era que cada robot aprendía una estrategia. Tenía, uno tenía que atrapar al otro, entonces a, al robot que actuaba de presa se le daba más velocidad, un poquito más de velocidad, pero menos alcance en su visión, o sea, los sensores solo se consideraba que estaban midiendo algo o estaba más cerca, mientras que el que actuaba como depredador le dejábamos mayor alcance, el máximo que tenía esos sensores, pero un pelín menos de velocidad. Entonces, con esas dos configuraciones de estos robots, partiendo de cero, de, de algo completamente en blanco, durante horas de simulación, eh, que se llama este, este, esta disciplina se llama robótica evolutiva. Entonces, conseguían aprender uno la estrategia de escaparse y el otro de atraparlo. ¿no? Porque había una recompensa cada vez que uno se escapaba, o cada vez que uno lo atrapaba. Entonces, partiendo de cero, llegaban a aprender eso y no era una simulación, era directamente con esos robots reales. Para eso habría que montar todo un experimento, esp espacio de experimentación. Para hacer robots pequeños lo podemos hacer, ¿no? Y luego, además, esos robots tienen, los tengo todos en mi despacho, eso, si los queréis dar un día. Y tenemos unos, unos conectores que pueden rotar el cable para que no se líe, eh, pueden estar alimentados por cable para que no pierda, para que tenga una fuente de alimentación continua, etcétera, ¿no? Eh, aunque esos robots también se pueden comunicar por Bluetooth, pero ahí para hacer una experimentación que dure horas, lo hacíamos de ese modo, ¿no? Entonces te, se cuelgan arriba uno, un sistema especial que permite que vaya girando de cualquier modo y el robot no se le enrolla el cable, ¿no? Y entonces sí se dejaban horas y se aprendía directamente sobre el robot real, ¿no? Bueno, ese es un caso raro poco habitual, donde el diseño del controlador se hace directamente sobre el robot. Pero claro, yo, como he dicho, dentro de un espacio, de experimento eh, viable, ¿no? en muchos casos no. Los, en otros robots más grandes u otro tipo de problemas de control no es viable. Ahora bien, siempre que sea posible es ideal, porque como el objetivo final es diseñar un controlador para controlar esa planta, si lo estamos aprendiendo directamente sobre esa, si la referencia que tenemos sobre el rendimiento es directamente esa, ahí ya hay la máxima fidelidad. ¿no? A, luego a cómo va a funcionar y por tanto lo que se diseña ya la solución final cuando se hace a través de simulación como había hecho por ejemplo eh, en la práctica eh, si el simulador es medianamente realista la, el trabajo de traducción, de, luego, de traslación luego a la planta o sea, al robot real supone menos esfuerzo, pero siempre, siempre necesita un ajuste necesita luego probar sobre el robot real, o, perdón, sobre la planta, en general. Pero claro, ya estamos hablando de un controlador que funciona medianamente bien y que ya en un experimento controlado no tiene esos riesgos de daño y luego las horas de, de experimentación son menores, entonces, económicamente es más viable. Pero al final, también tienes que terminar pasando por un proceso de depuración, ¿no? Igual que el controlador de un coche, de la transmisión o de la velocidad de crucero, que como hemos comentado ya aquí, es habitual incluir control difuso ahí. Eh, luego se pasan horas de validación en contextos reales, por supuesto, probándolo y ajustándolo, ¿no? Eso siempre es necesario. ¿Vale? Bueno, pero es una buena solución porque si la simulación es realista, eh, luego ese segundo esfuerzo de, ya de aplicarlo a la planta real va a ser menor y se, no, se va a acercar más más a la solución final. Es rápido, es viable, económico. Y aquí el problema que tenemos es que dejamos todo en manos de la, de la fiabilidad de la simulación. La simulación, cuanto más cercano a la realidad, mejor funcionará. Como no sea buena la simulación, luego hemos aprendido algo que luego en la práctica no va a funcionar. eso siempre es delicado. Pero es una solución muy válida y muy habitual en problemas de control. En especial también si tenemos un modelo, claro, necesitamos un modelo matemático fiable para poder simular esa dinámica, lo cual a veces no es fácil. Así que cuando el problema es más complejo todavía, no se puede hacer la simulación o el coste de desarrollar el simulador es muy elevado, la tercera opción es el conjunto de datos. Como he dicho antes, a lo mejor un modelo de coche para aparcar sistemas en situaciones reales es muy complejo de modelizar todo eso, pero eh, sí podemos captar datos. Entonces guardamos datos y al final los datos lo que están diciendo son ejemplos de acción ideal. Si te encuentras en esta situación, si el estado de la planta es esta, la acción de control que debemos realizar es esta, ¿no? este giro de volante, esta aceleración, y eso a partir de muchos datos podemos que al algoritmo enseñarle, enseñarle a decir aquí debería haber tomado esta acción, aquí esto, este otro caso esta otra y tenemos miles, decenas de tanares, o miles o millones, millones de soluciones eh, concretas, de casos concretos, de datos, ¿no? Entonces trabajamos con esos decenas, de miles de datos, o incluso millares de, mil, miles, millones de datos en alguna situación. Entonces, ahí el algoritmo pues aprende a intentar reducir el error entre la acción cometida por, o realizada por el controlador y la acción supuestamente ideal, que es la que contiene los datos. Entonces, va minimizando ese error. Es una especie, al final, de regresión. Fijaos lo que vamos buscando, ¿no? Tenemos todos esos datos multidimensionales por una función muy compleja no conocemos el modelo, pero sí conocemos la respuesta del modelo, que serían los datos. Entonces, podemos obtener este controlador, que es una entrada y una salida. Ya sabéis que los controladores difusos son aproximadores universales, o sea que pueden aproximar cualquier función, por compleja que sea. Otra cosa es que necesite unos pocos trillones de reglas para realizarlo, pero bueno, eso es un mal menor. Eh, teóricamente, si es un aproximador universal, entonces eh, pues lo, tenemos una caja, dentro, una entrada y una salida y hacemos una tarea de regresión definitiva. Entonces, el algoritmo va, va ligando para, que, para reducir el error, en todos los casos, tanto como sea posible. Eh, a veces los datos no son directamente directas de control, sino pueden ser datos sobre muestras, de los valores posibles de los estados y de ahí podemos tener distribuciones, de ahí ajustar las funciones de pertenencia, en fin, hay otros modos de, de los datos o alguna información ayude a diseñar total o parcialmente el controlador difuso. ¿Vale? Entonces, tenemos las tres referencias de rendimiento. Dentro de la tercera de datos, vamos a ver cómo se haría eso en proceso de aprendizaje. Aquí lo que tendríamos es ese conjunto de datos que se le llaman ejemplos. Cada dato es un ejemplo porque, al final, es eso, un ejemplo de la acción de control ideal en este estado, ¿verdad? Entonces, a partir de ese conjunto de ejemplos, eh, para hacer un buen proceso de aprendizaje, lo que hacemos es separar, eh, o sea, para poder validar que el algoritmo que está aprendiendo eh, está funcionando bien, necesitamos medir cómo funciona. Como la referencia, eh, en este caso, de rendimiento son los datos, lo que hacemos es separar el conjunto de ejemplos en dos subconjuntos. Uno con el que entrenamos al algoritmo, con el que le enseñamos ejemplos de, ejemplo, eh, de acción, eh, acción control, y otro de prueba, que nos reservamos, el algoritmo nunca lo ve y eh, lo utilizamos para validar eh, los resultados. ¿no? Entonces tendríamos este ejemplo conjunto de datos de ejemplo de entrenamiento con el que se diseña el controlador difuso aplicando algunos de los algoritmos que vamos a ver aquí. Y esa es la fase de diseño. Una vez que el controlador está diseñado, le pasamos un conjunto de ejemplos de prueba, distinto del que ha visto durante el entrenamiento para que, con alguna medida de aproximación, como hemos dicho, esa de reducción del error entre la acción esperada y la acción obtenida. Eh, se hace esa segunda fase de validación. Separar el conjunto total de datos de entrenamiento y prueba es básico en cualquier proceso de aprendizaje automático. Y aquí igual se hace. El... Son datos que nunca ha visto. no Por ejemplo, cuando un estudiante se prepara para una asignatura, pues hace ejercicios, exámenes de otro año, preguntas, pero claro, eh, si luego en el examen se le pregunta alguna de esas de las que, o todas las preguntas fueran las que se ha preparado, al final tenemos ahí un sesgo, ¿no? Va a salir una estimación más alta de lo que realmente conoce el alumno de la realidad, porque al final se ha entrenado con esos datos, ¿no? Para vosotros parece fantástico. Pero para mí, como mi objetivo es medir realmente lo que habéis aprendido, eh, como digo yo, es ese sesgo que os favorece. Entonces, lo que se hace es un conjunto de preguntas que no habéis visto, pero son similares a las que habéis. Entonces, al final aprendéis y ahí ya puedo medir de verdad y hay menos riesgo ¿no? en esa validación, ¿no? Pues igual se hace con un algoritmo. Se le enseña un conjunto de datos de entrenamiento con esos ejemplos, pero luego se le valida con otros. ¿no? Entonces, si tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, de 10, solo un ejemplo, obviamente, no son, son muy pocos datos, va a haber muchos más. Tenemos tres variables de entrada: aquí, 1, 2, 3, y la variable de salida, Y. Lo que hacemos es separarlo de un conjunto de entrenamiento y prueba. Por ejemplo, el 70% para entrenamiento o prueba, y el 30% para prueba. O el 80%, 20%, 90%, 10, eh, algo así. El, en el entrenamiento, se coge aleatoriamente de eso, por ejemplo, el 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10, como veis ahí, y con eso se entrena al algoritmo. Se le enseña y se le dice, mira, si te encuentras el estado de la planta donde la variable x1 es 0,5, la otra 0,2, 0,8, son variables de la, la velocidad, distancia, ángulo, lo que nos vamos encontrando habitualmente, la salida, que por ejemplo, la velocidad, la aceleración, es 0,2 en ese caso. Si te encuentras en otra situación con 0,4, 0,5 0,9, la salida ideal ahí debería ser 0,3 y así eh, miles de datos. Con eso lo entrenamos. Cuando ya tenemos el controlador diseñado, le pasamos el otro conjunto de pruebas, que son justo los datos que no hemos elegido, el 30% que no hemos elegido para el entrenamiento. Y con eso otros datos comprobamos que... Si yo ahora al controlador ya diseñado le paso como variables de entrada esos valores, la salida, en el primer ejemplo, debería ser 0.75. Si la salida está siendo 0.8, pues ya estoy cometiendo un error de 0.05 y ahora ya vemos ese residuo como lo tratamos para calcular alguna función que te diga el error que se está cometiendo. ¿no? Bueno, en un proceso realmente más sofisticado que este, ¿no? No se hace solo una, una única división de datos, porque ahí también hay un seco. Si tienes la buena o mala suerte de que un dato cae en entrenamiento en prueba, pues ayuda o no, o perjudica al algoritmo. ¿no? Si vosotros tenéis la suerte de que las preguntas difíciles están en vuestro cuerpo de entrenamiento para el examen, os va a ir mejor. Pero si resulta que las preguntas difíciles las guardo yo para el día del examen y no las he visto previamente, el rendimiento va a ser peor. no entonces, hay un sesgo claro en la división. Por tanto, no se hace eso solo una vez, ¿no? Sino que se hace muchas veces y hay técnicas eh, para hacer eso. Una de ellas es la validación cruzada, que se divide el conjunto de datos en subconjuntos, y luego se unen algunos de ellos para todo menos uno, para entrenamiento, y el que nos queda para prueba. Y eso se repite varias veces. También tiene sus problemas y hay otras estrategias para resolverlo. Pero bueno, empieza a ser ya estadísticamente más robusta la validación, ¿no? Pero bueno, por simplificar, al menos sin tener claro el concepto de necesidad de dividir en entrenamiento y prueba. Y eh, como estábamos hablando, necesitamos una medida de, de ver el rendimiento basado en estos datos. Vamos probando y eh, evaluando. Una métrica habitual para regresión, que al final es de lo que se trata aquí, pues sería el error cuadrático medio. Que eh, esos residuos, esas diferencias entre el valor obtenido y el valor, el valor esperado, eh, se elevan al cuadrado, se hace la media, de donde n ahí es el número de ejemplos de los que se dispone. Y eso ya te da una medida de error. ¿no? Entonces se calcula ese error cuadrático medio sobre el conjunto de entrenamiento, una y otra vez, y vamos orientando al algoritmo para que minimice ese valor. Cuando ya hemos terminado de diseñarlo, calcularemos también el error cuadrático medio sobre el otro conjunto de test, pero ya no para entrenar algoritmos, sino solo para ver cómo generaliza, cómo se comporta de bien ese controlador cuando se encuentre nuevas situaciones. ¿Vale? Esa sería la medida más habitual. Se pueden utilizar otras, pero el error cuadrático medio es muy frecuente. Vamos a verlo luego un ejemplo real, o sea, un ejemplo muy concreto. Tenemos esas particiones difusas, como ya vimos sobradamente en el tema 3, ya conocemos, para hacer, podemos hacer nuestra inferencia. Entonces, si tenemos estas tres reglas, eh, la inferencia de tipo Mandani, con los operadores que se indican ahí, la desfasificación de la media de los máximos. Eh, si nos encontramos este conjunto de datos de... de conjunto de ejemplos sobre el cual queremos calcular el error cuadrático medio, pues lo que hacemos es Haciendo la diferencia como ya digo ya conocemos, le vamos pasando cada uno de los casos. En el primero, la salida va a dar, el controlador de la diapositiva anterior, va a dar 0,9. En la segunda también da 0,9 y en la tercera 0. Sin embargo, como veis ahí, la columna Y en la tabla, <coughs> la salida esperada es 0,75, 0,9 y menos 0,2 respectivamente. Así que vamos calculando la diferencia. En el primer caso tenemos 0,15, lo elevamos al cuadrado lo sumamos, luego 0 y luego 0,2, también elevado al cuadrado y lo vamos sumando. El resultado de eso dividido entre 3 nos sale 0,028333, periódico, ¿no? Entonces, ahí tenemos el error cometido por ese controlador para esos datos. Imaginad que cambiamos muy poco, solo donde antes era, a ver, antes teníamos P en la primera regla, el consecuente de la primera regla, y ahora, en vez de p, vamos a ponerle c. En vez de positivo, cero. Ese es el único cambio que hacemos. La misma función de pertenencia, el resto de reglas igual. Eso hace que la salida en el primer ejemplo, en vez de 0,9 de antes, era cero. Es cero. Entonces, ahora hay un error mayor en ese ejemplo. Y eso se traduce en un error cuadrático medio diez veces mayor que el anterior. En este caso ya es 0,2. Como veis, este segundo controlador, por tanto, es peor que el primero. Y eso es lo que hace el algoritmo. Va probando, diseña esos controladores y los evalúa. Eso es en el caso de algoritmos iterativos. Hay otros, como veremos en el primer apartado que veremos ahora a continuación, métodos ad hoc que no hacen esos procesos iterativos. Pero todos se basan al final en generar un controlador que intente minimizar el, el, el error ¿no? cometido con medidas como esta. A la hora de hacer ese diseño, con independencia del algoritmo que utilicemos, podemos distinguir básicamente dos formas de hacerlo. Diseño offline o diseño online. El diseño offline es el que más o menos hemos ido hablando hasta ahora. Se aplica el algoritmo para diseñar, depurar el, el controlador, terminar de, de diseñarlo por completo y una vez que hemos finalizado, acaba el proceso de, de aprendizaje, acaba el proceso de diseño del controlador y ya empieza a aplicarse sobre la planta sobre el que queremos controlar y ya no se toca, diseño offline. La otra posibilidad es online, es decir, tener un proceso que va probando, al mismo tiempo que se va interactuando con la planta, va probando con el, con un, a ah, mejorar el controlador. O sea, en este segundo caso le damos capacidad de adaptación. Si va cambiando la planta, también va cambiando el controlador y se va adaptando a ella. ¿no? En el caso del primero, el diseño offline, las ventajas son claras. Bueno, ¿eh? el diseño es más común, es el más habitual, hay más algoritmos, mejor estudiado, es más preciso, porque hay menos dificultades que hacerlo eh, adaptativo, ¿no? Y suele ser lo generalmente lo más habitual, ¿no? La, el inconveniente que tiene claramente es que no se adapta. Si, por ejemplo, hay cambios, si es un problema no estacionario, que varía, no tiene esa capacidad de reacción, de adaptación a la nueva situación, ¿no? Entonces, muchas veces, no se, en, en algunos problemas, ese enfoque no es deseable. ¿no? Eh, aquí, en diseño de sistemas basados en regla difusa, se suele distinguir entre aprendizaje y ajuste. Se le llama aprendizaje cuando se aprende la base de conocimiento de, de cero, digamos, mientras que ajuste, se orienta a algo que ya está diseñado previamente, bien por un humano, por un experto, o bien por otro algoritmo eh, automático. Pero partimos ya de un controlador difuso inicial y se trata de ajustar, de hacer variaciones o cambios pequeños a ese controlador. ¿no? Eh, solemos distinguir ahí entre aprendizaje y ajuste. En el caso del diseño online, la ventaja clara es que es adaptativo. O sea, si la planta va variando, y eso puede suceder en alguna situación no estacionaria, esto también se adapta. Eh, existen algunas soluciones industriales, por ejemplo, las de, de conducción. Precisamente, eh, se diseñaron hace tiempo algunos coches que la, el estilo de conducción luego se adaptaba al conductor. Entonces, tenía un controlador eh, para la transmisión que, según el estilo de conducción, se iba adaptando a, a, cómo, a, a cómo interactuaba el conductor con el coche. Entonces, tenía ahí esa otra fase ¿no? de, esa, de diseño online. Eh, también puede ser variaciones, cuando se esperan variaciones estacionales, por ejemplo, no sé, en climatización, por ejemplo, podemos tener algún controlador que sigue aprendiendo, sigue mejorando. ¿no? Eh, en robots también nos lo encontramos, robots que, que tienen algún tipo de comportamiento, pero luego siguen aprendiendo al interactuar con, con la persona. ¿no? Eh, ya, según el caso, nos podemos ver en distintos escenarios de ese tipo donde nos interesa ese online, ese aprendizaje que siga aprendiendo continuamente. Y eso realmente es lo ideal, ¿no? Sería lo, lo deseable, pero es un proceso mucho más complicado que el otro. Es mucho más difícil. Hay menos algoritmos para ello y los que hay son no funcionan tan bien, ¿no? Pero, bueno, existen, por supuesto. Al final, lo ideal será como muchas veces pasa a hacer una idea una combinación de todo entonces puedo hacer un diseño offline para diseñar un controlador inicial y luego otro online que ayude a hacer a esa, a darle esa capacidad de adaptación y eso ya devolvería o sea realizaríamos ya un control completo y ideal del proceso ¿vale y nada, acabamos esta primera sección del tema, introduciendo, mencionando los tipos de algoritmos más habituales que nos encontramos para diseñar sistemas basados en reglas difusas o concretamente controladores difusos. Tenemos por un lado métodos ad hoc, métodos diseñados para este proceso, específicamente ideados para hacer ese, ese aprendizaje. Ahora veremos en el apartado siguiente, en sección 2, veremos a ver un algoritmo para ello. Eh, el resto son algoritmos de propósito general, que se han diseñado para muchos procesos de optimización o aprendizaje en general, y que, como, igual que se utiliza para muchas cosas, también se utiliza para controlar el ¿no? O sea, son paradigmas de optimización o de aprendizaje. ¿no? Y ahí nos encontramos que habitualmente en sistemas de desarrollo difusos los tres más frecuentes son utilizar algoritmos evolutivos, donde están los algoritmos genéticos, esos que imitan la selección natural, y algo de eso ya me he apuntado, y ahora lo veremos en el apartado 3. O, más general, algoritmos también inspirados en la vida. Hay algoritmos como el que he dicho de inspirado en el comportamiento de las hormigas, que ya os explicaré en las prácticas, o, bueno, brevemente, ¿eh? O algoritmos inspirados, por ejemplo, en cómo vuelan las aves, o bancos de peces, o incluso bacterias. Hay muchos tipos de algoritmos en esa línea, ¿no? Y todo ello, algunos de ellos se han utilizado para aprendizaje, ¿no? Aunque la mayoría son pensados para optimización. Y luego eso, todo eso sería algoritmo evolutivo ¿no? Luego tenemos redes neuronales, ¿no? aquellas que imitan el, las conexiones neuronales del sistema nervioso, neurales, y de ahí eh, cómo se reconstituyen para ir aprendiendo ¿no? conceptos. Lo vamos a ver también en la sección 3. Y, finalmente, también se utiliza eh, clustering o agrupamiento. Es decir, se hace un conjunto de datos, mediante aprendizaje, en este caso, no supervisado. No tenemos datos con esa salida, la Y que veíamos antes, sino solo distribución de datos de entrada, digamos. Y eh, estos algoritmos de agrupamiento van viendo cómo está, se forman grupo ahí, cluster, Y eso sirve, por ejemplo, para diseñar las particiones difusas iniciales. También se puede utilizar para la relación difusa completa, o sea, lo que sería una regla n-dimensional un poco particular, no la que estamos viendo en clase. Ese es su objetivo. Este tercero es menos frecuente que el otro, un poquito ya más específico, y por falta de tiempo no lo vemos en la asignatura. Pero el resto sí lo vamos a ver. ¿no? Veremos que los métodos de hoc son ideales, son muy simples, ¿no? porque, claro, son algoritmos más. Eh, alguna heurística, una algún criterio, claro, que te, que te resuelve el problema, pero no tiene un proceso de optimización compleja. Entonces, suele utilizarse solo para aprender la base de reglas. Eh, los evolutivos tienen como ventajas principales que cubren un amplio espectro. De hecho, son los más, más versátiles. Pueden aprender cualquier componente del controlador difuso. Entonces... Eh, esa está entre sus ventajas por tanto, se utiliza para hacer tanto aprendizaje como ajuste offline. Porque, aunque sí hay soluciones también online, habitualmente, estos algoritmos no tienen ese aprendizaje incremental, que le van llegando datos y sigue diseñando continuamente el controlador. ¿no? Y, por último, tenemos las redes neuronales que, eh, como inconveniente tienen que no son tan versátiles como los, los evolutivos porque no es tan fácil diseñar para que aprenda todas las componentes. A lo mejor solo aprende la forma de las funciones de pertenencia, pero no aprende la base de reglas, ¿no? las la conexiones, ¿no? en, al final entre los distintos conjuntos difusos. ¿no? Pero eh, como ventaja tienen que hacer un diseño online por naturaleza. A su propia naturaleza le llega un dato y devuelve la salida, pero también aprende de ahí. Entonces, están continuamente aprendiendo, así que para un diseño online, son ideales, van bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso son eh, distintas posibilidades de algoritmos. Esta combinación, no sé si lo tengo en la diapositiva siguiente, no lo tengo. Eh, esta combinación de algoritmos de, de evolutivos, redes neuronales eh, y la lógica difusa, los sistemas basados en regla difusa, se le llama soft computing o computación flexible. Eh, y hay muchas combinaciones posibles, por ejemplo, existen algoritmos evolutivos para diseñar redes neuronales, nada que ver con la asignatura, ¿no? Eh, o controladores difusos para ajustar los parámetros de un algoritmo evolutivo que luego se utiliza para optimizar un problema que tampoco tiene nada que ver con la asignatura. O sea, hay otras vueltas, ¿no? Unos controlan a uno, controlan a otro. Ahí hay distintas distinta posibilidades, ¿no? Eh, todo eso lo veremos de nuevo, eh, como hemos comentado. Lo vamos a ver eh, solo la combinación concreta que nos interesa, que es en la cual los algoritmos evolutivos, las redes neuronales ayudan a diseñar control difusos. Es ¿no? una combinación concreta de esto que le hemos llamado soft computing o computación flexible, como hemos dicho. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Un ¿Comentario? ¿No? Bien, pues vamos entonces a empezar a tratar los primeros que hemos comentado. Algoritmos o métodos ad hoc. Algoritmos diseñados, pensados para diseñar, aprender, controlados, difusos. No son algoritmos traídos de otra disciplina de otros paradigmas, eh, adaptados. No es, están pensados para esto directamente. ¿no? Aquí vamos a ver qué se entiende por método ad hoc y vamos a introducir el algoritmo más famoso que hay, que es el de Juan y mendel propuesto en el año 92. El, como método ad hoc, bueno, por dar a una taxonomía o definirlo de algún modo, son en general métodos que se basan en datos para aprender, no utilizan simulación, no pueden hacerlo sobre la, sobre la planta directamente. Eh, también suelen diseñar solo la base de reglas, por tanto parten de una definición previa de las particiones difusas, de las funciones de pertenencia, de la... número de etiqueta, su forma, eso no lo aprenden normalmente este tipo de algoritmos. Eh, no tienen un proceso iterativo de optimización paso a paso, una y otra vez. Por tanto, se basan en otros criterios, vamos a llamarlo de envoltura, de cómo cubren a los ejemplos las distintas reglas difusas y supuestamente una, con una mayor, menor cobertura el error se reduce. Pero no prueban una y otra vez distintas opciones, sino que diseñan un, un controlador y acaban el, y acaban, solo hacen eso. Y por último, no, eh, son algoritmos de aprendizaje específicos que no están basados en ningún paradigma, como los que hemos comentado de evolutivo o redes neuronales. ¿vale? Esos son más o menos las cuatro propiedades que caracterizan a los métodos ad hoc para diseño de controladores difusos. Entre sus ventajas se encuentran que son fáciles de implementar y, por tanto, de depurar y de integrar y de... Eh, no sé, son muy eficientes también, entonces se puede poner en dispositivos de capacidad de cómputo limitado, por ejemplo, en un móvil que queramos utilizar para controlarlo, pues son algoritmos eh, de, de aprendizaje muy rápidos. ¿no? Eh, y gracias a esa ventaja, por ser simple y rápido, también son fáciles de integrar en procesos de aprendizaje más complejos. Eso lo veremos en el apartado 3 del sistema difuso genético, o sea, en el uso de algoritmos evolutivos para diseñar control difuso. Ahí veremos cómo, en algunos casos es útil tener un método muy rápido sobre el cual envolvemos con otro algoritmo más complejo, se llama un metafretizaje, digamos, que sería en este caso evolutivo. ¿no? Entonces, ese corazón, el algoritmo básico, aquí es útil. Y eso hace que incluso actualmente para diseñar control difuso se siga utilizando. No como tal, porque las soluciones son pobres. Su inconveniente principal es la falta de precisión. Y, la o, y el otro inconveniente que tiene es que no son muy generales en cuanto a las componentes que aprenden. Como hemos dicho, básicamente es la base de reglas. ¿no? Pero, pero tiene esas otras ventajas que lo hace útil para hibridarlo o integrarlo en un proceso de aprendizaje más complejo. ¿no? Bueno, pues vamos a ver, os presento aquí al método de Wong y Mendel. Eh, ahí abajo tenéis la referencia del artículo donde se propone. Realmente, la como presento el algoritmo, es una interpretación de, más fácil de entender de la que hay en el artículo, que no se explica realmente con estos cuatro pasos y de esta forma que está presentada aquí, pero el algoritmo es exactamente el mismo, naturalmente. Entonces, bueno, el método empieza considerando una partición difusa del espacio de las variables de entrada y de salida. O sea, eh, la forma de los conjuntos difusos, eso se aprende, se parte de un diseño previo y no se toca. Puede ser aportado por el experto o puede haber otro algoritmo que ha diseñado esa parte. Y, y este, Juan y Méndez, se centra solo en diseñar bases de reglas. Y ahí empieza entonces el proceso. Tenemos como eh, para cada ejemplo, en el paso 2, va a generar una regla candidata, RC. Si tenemos mil ejemplos, mil reglas candidatas. Un millón de ejemplos, un millón de reglas candidatas. Por eso todavía son candidatas. Un millón no nos podemos quedar habitualmente al final con eso, ¿no? Entonces, lo que se hace es generar la regla candidata que mejor cubre, por eso hay esa idea de valor de envoltura, ¿no? A el ejemplo. Entonces, lo que para hacer ello... Cada, el ejemplo, ese dato, esa tupla n-dimensional con toda la variable de entrada y la de salida, vamos viendo en cada componente los grados de pertenencia a los distintos conjuntos difusos de esa partición y escogemos en cada componente, en cada variable, escogemos el conjunto difuso que tiene el máximo grado de pertenencia, o sea, el conjunto difuso que mejor cubre a ese dato en esa dimensión. Y eso lo hacemos... Tanto para la entrada como para la salida, entonces por eso veis ahí que los A sub I son aquellos que tienen el máximo grado de pertenencia para cada componente del ejemplo, tanto en X como en Y, generando el conjunto difuso B. ¿lo ves? Y eso lo hacemos para cada ejemplo, en este caso notado como L. ¿no? Así que toda la base de datos la que disponemos de ese conjunto de datos generamos una regla candidata para cada ejemplo. ¿Queda claro? Entonces, la regla que mejor cubre al final el, el ejemplo. El siguiente paso, ahora, para quedarnos con seleccionar de todas esas reglas candidatas algunas, necesitamos un criterio de, para evaluar la calidad de la regla, de cómo resuelve el problema. Entonces, eh, lo que hacemos lo que hace Wani Mendel es calcular el producto del grado de pertenencia de cada componente del ejemplo a la etiqueta que se le ha asignado, y eso se llama valor de envoltura. Entonces, el valor de envoltura es cómo envuelve una regla a un ejemplo. Ahí. Valor de envoltura de la regla candidata L, en este caso, al ejemplo L. ¿Vale? Recordad que cada regla se ha generado a partir de un ejemplo, por lo que estamos calculando es el valor de envoltura a ese ejemplo, el ejemplo que generó la regla. ¿No? Entonces, con eso tenemos que hemos generado la regla en el paso 2 que tiene el mejor valor de envoltura posible. Porque como hemos maximizado los grados de pertenencia y el valor de envoltura del producto es ese grado de pertenencia, está claro que es la regla que mejor valor de envoltura tiene. Para ese ejemplo, ¿vale? Y eso lo calculamos para cada combinación, regla, ejemplo. Y ahora, finalmente, en el caso 4, nos vamos a quedar solo con las mejores las reglas que tienen los mejores valores de envoltura. Y eh, para hacer esa reducción de reglas, lo que, a, a lo que prestamos atención es a la inconsistencia. Eh, vamos a eliminar la inconsistencia. ¿Os acordáis que era inconsistencia o consistencia? Lo mismo en el tema 3. Era aquellos casos donde tenemos dos reglas con el mismo antecedente, pero distinto consecuente. No era natural que una regla dijera una diera una acción de control y otra regla en la misma situación diera otra, ¿no? Pues, Juan y Mendel, ahí, elimina la inconsistencia. Claro, es muy habitual que al generar para cada ejemplo una regla candidata, encontremos muchas reglas donde todas ellas tienen el mismo antecedente y, en muchos casos, con distintos consecuentes. Pues, lo que vamos a hacer es agrupar todas las reglas con el mismo antecedente. Y de ellas nos vamos a quedar con la regla con el máximo valor de envoltura que hemos generado, calcular el paso 3. Entonces, la mejor regla para cada subgrupo, cada subgrupo es la que coincida en el antecedente exactamente de la misma asignación de, de conjuntos difusos para cada una de las reglas, de las variables, perdón, pues ahí nos vamos a quedar solo con una regla, la de mejor valor de postura. ¿Lo veis? Y así ya se compacta, ya de repente ya no hay un millón de reglas, sino que depende de la densidad de los datos, pero ya se van a reducir a reglas que ninguna de ellas tiene el mismo antecedente. Y esa reducción se hace ya en la fase final, ¿vale? Ese es el algoritmo bueno, de nivel. muy sencillo, ¿no? ¿eh? ¿Sí? Hay dos situaciones donde no es necesario calcular el valor de envoltura. Una es cuando solo hay una regla para esa combinación de antecedentes. Entonces no va a generar inconsistencia con otra, se va a elegir sí o sí. Por tanto, nos podríamos ahorrar el cálculo de envoltura en ese caso. La otra situación es cuando todas las reglas que coinciden en el antecedente, todas tienen el mismo consecuente. De todos modos, la decisión va a ser esa regla. Que se repite 100 veces, da igual, pero siempre el mismo consecuente. Como vamos a devolver solo una regla para cada subespacio de entrada eh, generado, pues bueno, tampoco haría falta el valor de envoltura. Al final, el valor de envoltura sirve para eh, decidir cuando hay más de una regla en ese subespacio de entrada, esa combinación del antecedente, y además con consecuencias distintas para decidir con qué nos quedamos, ¿no? Aunque aquí está expresado que se calcula siempre, cuando se implementa te ahorra esos cálculos, ¿no? Eh, para hacerlo un poquito más eficiente. Vamos a verlo aquí con un, un ejemplo. Tenemos una base con estos cinco datos donde las dos primeras componentes, las dos primeras columnas que vemos ahí son eh, las variables de entrada, aquí 1x2, y, y tenemos la variable salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, la salida 0,3, en el segundo caso la salida es 1, 1,6, ¿vale? Y tenemos también de partida las funciones de pertenencia, como vemos ahí definidas, que están entre 0 y 2, donde pequeño va de 0 a 0,65, mediano va de 0,35 a 1, hasta el 1,65, eh, con centro en 1, y finalmente el grande que va de 1,35 a 2, ¿no? Como veis ahí, esa esos tres triángulos, ¿vale? Ese es el punto de partida del algoritmo One Mendez. Bueno, pues el primer paso, vamos a generar una regla candidata para cada ejemplo. Y ahí veis, 0, 2, 1 y 0, 3, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, 0, 2, bueno, como podéis observar, el punto de cruce entre pequeño y mediano, ¿no? Pequeño va, como veis, de 0 a 0,65. Mediano va... De 0,35 a 1. ¿Cuál creéis que es el punto de cruce? El punto en el cual se corta, pequeño y mediano, y de forma que a su izquierda el grado de pertenencia es mayor a pequeño, y a la derecha de ese punto el grado de pertenencia es mayor a M. ¿Qué punto es? 0,5, claro. Entonces, si nos encontramos con un ejemplo menor que 0,5, va le vamos a asignar siempre pequeño. Mayor que 0,5, pero a su vez menor que 1,5, que sería el otro punto de corte de G, le vamos a asignar mediano. ¿Lo ves? Entonces, por ejemplo, ahí 0,2, como está es menor que 0,5, le asignamos pequeño. El 1 sería mediano y el, en el 0,3 estaría en P. Ahí vemos como el grado de pertenencia a 0,2 es mayor que a mediano o a grande, es pequeño, por eso se le asigna pequeño. ¿vale? ¿Qué pasaría si el valor fuera exactamente en el punto de cruce? Si tuviéramos un 0,5... Por ejemplo, o 1,5. Eh, bueno, ahí lo que hacemos es tomar una decisión, de nuevo, como resolvíamos la ambigüedad con la disfasificación igual, ¿no? Pues normalmente nos quedamos con el conjunto difuso a la izquierda, el primero que nos hemos encontrado, ¿vale? Pero ahí, claro, justo ahí, en ese empate, pues tenemos que designarle alguna de las etiquetas. Entonces, si en este caso nos encontramos un valor 0,5, le diseñaremos p, y si lo encontramos con el 1.5, la asignamos M. ¿vale? Bueno, ahí veis el resto de reglas. Cada ejemplo una regla candidata. Y podéis dedicaros a comprobar cómo en todas ellas, pues, con esos puntos de, de cruces esos cortes que hemos visto, pues justamente se asigna de forma clara toda la etiqueta uh, para ser el máximo grado de pertenencia en cada caso. En el paso 3 del algoritmo íbamos a calcular los valores de envoltura. Pues... Vemos ahí, por ejemplo, ¿cómo cubre la regla 1 al ejemplo 1? Pues será el producto de 0,2 a P, el grado de pertenencia de 0,2 a P, por el grado de pertenencia de 0 de 1 a M, por el grado de pertenencia 0,3 a P. ¿Lo veis? Y el producto de esos tres te sale 0,373, redondeado. Y así con el resto de casos. Valor envoltura, el producto, a los grados de pertenencia de cada... <ríe> Componente del ejemplo al conjunto difuso que le corresponde. ¿Sí? Y finalmente vamos a ir resolviendo esa inconsistencia. Vemos que las dos primeras reglas tienen como antecedente P en la X1 y M en X2. Y coinciden. Sin embargo, el consecuente es distinto. Hay una inconsistencia. Igual antecedente, diferente consecuente. Bueno, pues bueno, vamos a quedar con aquella regla que tenga el valor de envoltura más alto. Y en este caso es el de P, porque 0,373 es mayor que 0,267, ¿no? Y así vamos construyendo la base de reglas. En la combinación X1P, X2M, ponemos el consecuente P. Vemos otra inconsistencia en la otra siguiente regla, donde ambas tienen antecedente MM. Analizamos el valor de envoltura y G gana, pues en la combinación MM vamos a poner G, y así el resto. Eh, la última regla no había ninguna inconsistencia, pues se añade directamente, y nos podríamos haber ahorrado el cálculo de valor de envoltura en ese caso. Y luego, como veis ahí, hay otras combinaciones donde no hay ejemplo Si no hay ejemplos, Juan y Mendel no genera regla en esa zona. Años después, Juan propuso otro artículo donde hacía una extrapolación de eso, ¿no? Entonces, intentaba cubrir la zona no la zona donde no había datos, ¿no? extrapolando con los vecinos, pero bueno, no es el algoritmo original de Wayne Mendel, ¿no? En este caso no se generan ahí eh, reglas. Así que, como el conjunto de ejemplos no cubre todo el espacio de entrada, esos cinco ejemplos, pues de las nueve reglas posibles, solo se han generado tres. ¿Vale? Eso es, Mander, es el algoritmo de Wannie Y eh, para bibliografía sobre este primer apartado tenéis, naturalmente, el algoritmo de Mendel ahí. Y bueno, haciendo un poquito de promoción, <ríe> como diría que qué, ¿no? Pues aquí tenemos eh, la pequeña promoción que es el, eh, un artículo propio que fue parte de mi tesis de doctora, ya tiene algunos años donde hacemos un estudio de los distintos algoritmos, este y otro, comparamos y luego proponemos un algoritmo nuestro, del cual una adaptación de él, el que luego utilicé para aprender el robot ese que os enseñaré en práctica. ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis. Eh, hace esa taxonomía, ese análisis y hace, más, hace un estudio más avanzado de lo que hemos visto aquí, que hemos, ha sido más breve.